Margarita, Margarita, Margarita Robles, se meten problemas muy serios con la Fiscalía General del Estado tras una denuncia que presentó el juez Presencia ante la Fiscalía Europea. Esto es un bombazo informativo que va a transmitir hoy para todos ustedes el canal de Movimiento Civil. Aquí tiene a la Fiscalía Europea que ve indicios de delito en la denuncia interpuesta contra Margarita por el juez Presencia. Esto es noticia de 21 de febrero, realizada por ACODAP, la asociación liderada por el juez Fernando Presencia. Existen indicio, in, indicios de la posible comisión de delitos no comprendidos dentro del ámbito de la competencia de la Fiscalía Europea. Remítanse todas las pruebas a la Fiscalía General del Estado. Esto es lo que acaba de responder la Fiscalía Europea de Madrid. al juez presen, Presencia en su decreto de fecha de 18 de febrero. Aquí tienen la denuncia. Fíjense bien. Fiscalía Europea de Madrid, firmado por Fernando Presencia Crespo, y tenéis todos los detalles de la denuncia. Impactante. Pero es más, aquí veis, en este recuadro rojo, existen indicios de la posible comisión de delitos. Estos son los gobernantes actuales del Partido Socialista. Y Margarita Robles ocupa el puesto de ministra, ministra de Defensa. La denuncia se refiere a lo que apunta a ser un espeluznante montaje del gobierno de Pedro Sánchez para encubrir, escuchen bien, para encubrir el más de un centenar de asesinatos denunciados por esta asociación, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública. Y esos hechos, esa comisión de delito, han podido ser encubiertos por la propia Guardia Civil, que podría estar involucrada, como aquí bien relata la actual ministra de Defensa. De acuerdo con esa documentación, se da a conocer la existencia de una banda organizada, escuchen bien, de una banda organizada, dedicada al sicariato por encargo y previo pago. Así es como funcionan las mafias. ¿eh? Una banda organizada. En ella participarían algunos personajes integrados en los cuerpos de seguridad del Estado, escuchen bien, así como laboratorios forenses y policía científica. De este modo lograban la extensión de esos cuerpos en las investigaciones de los asesinatos. Escuchen bien, asesinatos, dejando ocultas las causas. La responsabilidad de controlar a la Fiscalía corría por cuenta del propio Mena, el fiscal general del Estado, catalán de nacimiento. Los manuscritos que obran en poder de ACODAP, como pueden ser estos, que hay aquí, ¿vale? Estos son los manuscritos que forman parte del expediente de Royuela de uno de los mayores casos de corrupción de todo nuestro país. Incorpora una colección de misivas en la que quedaría manifiestamente clara la enorme preocupación y empeño de Mena, el fiscal general del Estado, por conseguir la complicidad, protección y colaboración del entonces mandamás del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Por todo esto y mucho más, Vemos esa denuncia que se presenta ¿eh? el pasado 24 de febrero. Se interpuso la denuncia ante la comandancia de la Guardia Civil de Caspe en Zaragoza por parte del juez Presencia. Todo ello, todo ello debido a la directiva que se aprobó en 2019 sobre informantes de infracciones del derecho de la Unión. Eso fue lo que realizó el juez Presencia a través de la directiva europea que se aprobó en España a finales de 2021. Es decir, el día 17 se llevó a cabo esta denuncia. Hoy sabemos de la inactividad de la denuncia presentada ante la Guardia Civil porque en unos nuevos manuscritos de MENA, de los que ha vuelto a tener conocimiento la asociación ACODAP, se interpela esta vez a la ahora ministra de Defensa, Margarita Robles, pidiéndole ayuda. Lo más interesante de todo es que la Robles parece que también está metida muy bien en este ajo. Escuchen algunas, o lean mejor dicho, algunas de estos manuscritos que se le presentan a Robles. Escuchen bien, escuchen. Primera nota del fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles. Amiga y compañera Margarita, un favor, en los vídeos del cabronazo SIC de Royuela aparece lo que llaman la fosa de Mequinenza, que se sitúa en Zaragoza. Si no lo has visto, míralo, el muy cabrón lo ha denunciado ante la Guardia Civil. El muy cabrón, eh. esto lo dice un fiscal general del Estado. Un ex fiscal, mejor dicho. Aunque no tengas nada que ver en esto, ni te afecte personalmente, comprenderás que si caemos nosotros, también caes tú. Es una forma muy particular de proceder del Partido Socialista. Taparse la mierda los unos a los otros. ¿Qué me interesa entonces? Está claro, que la Guardia Civil no mueva un dedo. Que la Guardia Civil no mueva un dedo. ¿Eh? Estos son los demócratas de nuestro país. Que no investiga absolutamente nada. Eso lo dice un fiscal. Que no investigue nada la Guardia Civil. Y tú eres la única que puede dar esa orden o hablar con quien tenga que darla. Fíjense bien, no sé, apela a la inverosimilitud de la historia a que es absurdo emplear recursos que supone una millonada en algo que es un puro bulo. No sé, eh, Margarita, argumento tiene de sobra. Escuchen bien esto. Como siempre, confío plenamente en ti. Dime algo, dime algo. Bien, bien. La segunda nota. Nos dice, amiga y compañera, el asunto ahora es de Mequinenza, donde se sitúan las fosas comunes de esos posibles asesinatos. Dice el fiscal Mena, lo sabía, sabía perfectamente que podía confiar plenamente en ti, Margarita. Tras tu carta, estoy convencido de que la Guardia Civil no moverá un dedo. Tampoco sé si la persona que se ha encargado de parar el tema ha tenido que adquirir ciertos compromisos. Por si acaso, en el sobre, en el sobre, en billetes de 500 van 200.000 euros, escuchen bien, 200.000 euracos, espero que si existen esos compromisos sean suficientes. Escuchen la tercera nota del fiscal Mena. A la atención de Margarita Robles, a mí y compañera, asunto vídeo Royuela Almacellas, el mismo favor que con el de Mequinenza. Como no me dijiste nada sobre la compensación económica, Margarita, interpreto que la utilizaste. Aquí tiene otro sobre, Margarita, con otros mil euros. Dime algo. Lo más sorprendente de todo esto, como aquí se narra, es que Margarita Robles y el propio gobierno de la nación española se han rendido al chantaje y lo han hecho urdiendo un enrevesado montaje jurídico que les permitirá echar cemento sobre la fosa impidiendo su investigación. Pero eso sí, malversando 6 millones de euros que provienen de la Unión Europea, de los fondos de la Unión Europea. Muy democrático todo esto. Para ello, y de manera cínica, el Consejo de Ministros aprobó el año pasado, en 2021, el 5 de mayo, aprobó con cargo a los fondos europeos un presupuesto de ejecución de 6 millones de euros, qué casualidad, para rehabilitar 38 hectáreas de terreno en el término municipal de Mequinenza, en Zaragoza, que es precisamente donde se supone que están encontrados más de un centenar de cadáveres. Los trabajos comenzarán en 2022, durará un año y medio, e incluirán lo que más interesa al gobierno en este momento, echar cemento, echar cemento sobre unos posibles cadáveres. Según recoge la nueva denuncia que acaba de formular a CODAP ante el juzgado de instrucción, porque la asociación no quiere que se eche cemento sobre esos posibles cadáveres, porque entonces se pararía la investigación por esa posible comisión de delito. Aquí tenéis uno de los casos, uno de los casos más espeluznantes, espeluznantes que existen en toda España. Yo quisiera enviar este mensaje a Santi Royuela, porque vamos a poner el canal de Movimiento Civil a tu disposición y a la disposición del juez Presencia para denunciar este caso, para que toda España conozca quién es, es Margarita Robles, quién es Pedro Sánchez, quién es el Partido Socialista, una organización criminal. No porque lo diga yo, sino porque ya viene recogido en la sentencia de los ERE donde se condenó al pago de bastantes millones de euros al Partido Socialista por el fraude en los cursos de formación aquí en Andalucía, donde yo me encuentro. Por eso, después de haber aguantado 40 años de dictadura socialista en Andalucía, creo que es importante que los andaluces también cumplamos con esta función de denunciar cada caso que ocurra en nuestro país, porque es una auténtica vergüenza que se hayan cometido asesinatos en nuestro país y que todo esté tapado y que se intente tapar con cemento y hormigón. Un abrazo a todos, espero que compartan este vídeo y muchas gracias a todos los que estáis apoyando el crowdfunding para conseguir esos 220 euros y poder emitir en todos los canales que tenemos a disposición aquí en Movimiento Civil. Muchísimas gracias.